Ya vamos a, estamos comunicados, como dice nuestro separador, con Facundo Nehamkis. Es un placer, Facundo, recibirte aquí en Voto 2023. Él es analista político y de, director de la consultora Opina Argentina. Facundo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas andás? Tardes. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, siempre nos, nos gusta hablar con encuestadores, con analistas. Eh, nada, ¿qué datos arrojan los sondeos eh, que realizaron ustedes en, en el último estudio, en líneas generales? Y después lo vamos desmenuzando. Mira, en líneas generales nosotros observamos que, a ver... La palabra que podría titular el informe sería incertidumbre, ¿no? Bien. Incertidumbre en el sentido que, a diferencia de otras elecciones presidenciales que vivimos en el pasado, sobre todo a partir de cierta estabilidad que fue adquiriendo el sistema político después de la crisis de 2001-2003, uno podía, digamos, eh, definir con claridad, ya a esta altura, quiénes iban a ser o quién iba a ser el candidato presidencial a la claro. a la presidencia con más chances. ¿no? Bien. Eso pasó en 2007, pasó en 2011, pasó en 2015, pasó en 2019. No está pasando en el 2003. Hay un escenario de mayor fragmentación, de tercios, aunque no sean iguales. Todas las tres fuerzas políticas principales se encuentran en un rango con margen de error incluido de entre 21 y 33 puntos. Entonces, eso hace que sea muy difícil eh, hacer un pronóstico de quién va a ganar. Bien. Eh, hablo acá por el conjunto de los encuestadores, aún cuando le podemos haber pifiado en mayor o menor medida cuál iba a ser la diferencia que iba a haber entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, todos sabíamos que la elección le iba a ganar a Alberto Fernández. Bien. Sí, Bien. Eh, nadie dudaba de ese, de ese resultado, después faltaba, por supuesto la exo general, el balotaje eventualmente, pero todos sabíamos que en esa elección iba a salir primero Alberto Fernández y segundo Mauricio Macri. Bien. Hoy nadie podría asegurarte ese resultado. ¿no? Facundo, entonces, eh, perdón, perdón que te interrumpa, seguirlo redondeando. Redondea la idea, porfa. No, no, no, entonces, por eso te decía, re -re confirmando eso, que lo que domina es la incertidumbre, el escenario de tercios y además sin candidaturas definidas en dos de los tres principales espacios, ¿no? porque el único candidato definido es Javier Milei, el resto o tiene una primaria que todavía no, no, no termina de adquirir una forma clara junto por el cambio, o directamente no sé si quién van a ser los candidatos como en el frente de todos. Bien, Facundo, y dentro de esa paridad que nos estás contando, digamos ese escenario de tercios que vos estás contando, ¿daría la sensación o me confirmás que el mayor crecimiento allí es el de Javier Milei? Bueno, lo que pasa es que el crecimiento es de cero. Entonces, claro. mi ley es el que más crece por lejos, porque no tenía existencia en claro. la última elección presidencial, no existía. Pensá que el 91% de los votos se los llevaron entre el frente de todos segundo por el cambio. Bien. Y en esta elección estamos hablando de que ninguno supera los 30, 31 puntos, 32 puntos. Entonces, ahí ves, eh, digamos, todo lo que mi ley va para arriba es crecimiento puro. Bien. En ese marco, uno podría decir, sí, él está en una tendencia creciente y los otros dos espacios en una tendencia creciente. Vamos a ver cuál es el punto de equilibrio, si es que lo hay. Bien. ¿no? Es decir Si en algún momento, por alguna razón, el crecimiento de mi ley se estanca, alcanza un pico máximo, puede ser por la campaña electoral, puede ser porque aparezcan los candidatos de las otras fuerzas políticas con más nitidez, bueno, diversas razones, o si continúa creciendo y se convierte en una amenaza real a la continuidad del sistema de dos coaliciones que dominó la política argentina en los últimos bien, tiempos. ¿no? Bien, Pero bien. bueno, eso todavía falta mucho para, para que eso tome forma y un cuerpo ya definido. Estamos hablando con Facundo Nejamskis, él es analista político y director de la consultora Opina Argentina. Nos contabas también que, bueno, dos de los frentes, eh, tanto frente, El Frente de Todos como Juntos por el Cambio, no tienen candidatos definidos. Voy hacia allí. Digo, ¿qué imagen o, o qué imagen arroja sobre los candidatos el estudio de Opina Argentina? Digo, entre. entre ¿Qué nos podés contar entre Larreta y Bullrich? ¿Y qué pasa con los posibles candidatos del Frente de, de Todos? Bueno, arranquemos por la por la fuerza principal de oposición, ¿no? arranquemos juntos por el cambio. Pues ahí tenés, cuando yo digo que hay una interna no definida, primero porque todavía no está claro si Larreta y Bullrich van a ser los únicos candidatos, si va a haber algún otro por parte del radicalismo, si tanto Gerardo Morales que es el que se recorta dentro requerimos magnitudez magnitidez, Bien. o Facundo Mare finalmente van a mantener sus candidaturas, o no. Entonces eso tiene que tomar mayor claridad. Y después hay que ver cómo administran esa interna entre Horacio Rodríguez Arrete y y se aburren, ¿no? Porque si lo siguen haciendo como hasta ahora, en términos del nivel de conflictividad, de tensión y de disputa, bueno, la verdad que es difícil que después de una interna de esas características se pueda salir a competir con los otros espacios políticos en condiciones óptimas, ¿no? Digamos, seguramente el ganador, aunque sea ganador hacia adentro, va a salir dañado hacia afuera. Claro. Entonces, parece que ese es un riesgo que está corriendo junto por el cambio, que es muy difícil. En ese escenario, nosotros lo vemos a Horacio Rodríguez Larreta liderando por cinco o seis puntos hoy la primaria por sobre Patricia Burrich, mm. pero con estas eh, reservas del caso, no, en el sentido que es una fuerza que hoy eh, genera sobre sus votantes dudas sobre si va a poder administrar los votos de los dos candidatos una vez que la primaria finalice bien claro porque ahí, ahí es algo que ellos tienen que trabajar claro. para resolverlo porque si no van a un escenario muy complejo en la elección general ahí tenés el, el riesgo de que al, de que algunos votos en el caso que sea la reta el candidato vayan para mi ley, verdad no, o en el caso que sea Patria Burrich también. También, bien. ¿Sí? bien. Sí, sí. Bueno, eh, lo que lo que dificulta es eh, digamos el enojo, porque no es solo de los candidatos de Patria Burrich con eh, mi, con Larreta, es el enojo también de los votantes de la reta con Patria Burrich. Claro, claro. No es para un solo lado, por lo menos claro. lo que vemos nosotros. Eh, de todas maneras, hay que ver qué dimensión termina adquiriendo eso, ¿no? Todavía no se sabe, difícil de de medirlo, Bien. pero no es bueno para ningún en ninguna fuerza política que las primarias sean una pérdida de votos deberían ser por el contrario un movimiento dinámico que suma no que resta. Clarísimo. ¿Y qué pasa, con, ¿y qué pasa sí. con los candidatos del Frente de todo? Bueno, el problema es que no tiene candidato, no. Claro. Todavía Totalmente. Tener, tenés eh, una candidatura que era una fija, que era la candidatura de Sergio Massa que es la candidatura del Sergio Massa, pero en una situación muy compleja la que le toca administrar el, la cuestión más dura que tiene la Argentina por resolver por delante y en la que más demandas hay de la población, que es el tema inflacionario, ¿no? Bien. Entonces, eso es un desafío, ser ministro de Economía, al mismo tiempo ser candidato a presidencial y tener más de 7, 8 puntos de inflación mensuales, bueno, es una un desafío muy muy complejo. Pero yo creo que el, de, el dilema que tiene junte, el Frente de Todos por delante, y creo que es un dilema que va a terminar resolviendo en un punto, como sucedió en las últimas tres elecciones presidenciales de Cristina Kirchner, es si va con un candidato nuevamente que intenta eh, dialogar con otros sectores y tratar de obtener votos de sectores que son ajenos al núcleo duro del kirchnerismo, o si en realidad la apuesta esta vez es dado los riesgos de que se perforen los pisos históricos del peronismo, buscar un candidato con una genética más que permita mantener el conjunto el núcleo duro y no perder eh, no perder votos por otro lado, ¿no? Entonces, claro. me parece que ahí ese dilema debe estar en la cabeza de de la estratega de esa fuerza política y es algo que tiene que tiene que resolver, ¿no? clarísimo, estamos hablando con Facundo Nehamsky estoy diciendo bien tu apellido, ¿verdad? Nehamsky, sí, sí Nehamsky, sí, sí. analista político, director de la consultora Opina Argentina eh, hay una pregunta que, que vi en, la, en, en, en el estudio que ustedes realizaron que me parece muy muy muy interesante, ¿qué tipo de liderazgo presi, eh, presidencial necesita el país para mejorar? ¿qué datos arroja esa pregunta? Bueno hay es, eso, esa pregunta va cruzada con otra, ¿no? Que es por un lado la gente quiere eh, liderazgos decididos, ¿no? Bien. Que está en busca de liderazgos fuertes, ¿no? Que tomen decisiones rápidas, que tomen decisiones fuertes, que tomen Bien. decisiones contundentes. Y por el otro lado, mayoritariamente, ¿no? Y por el otro lado también les exige a los partidos políticos que dejen de lado sus disputas, sus peleas y generen entre ellos consensos y acuerdos, ¿no? Mm. Entonces bueno ahí hay no es una contradicción en sí misma, pero en todo caso puede estar buscando no hay que confundirse con que la búsqueda de un liderazgo eh, fuerte significa un liderazgo autoritario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, muy bien. Puede ser Un liderazgo fuerte, un liderazgo que eh, digamos sienta a todos los actores a la mesa y los hace acordar, no los lleva, los conduce hacia un acuerdo. Bien. Eh, eh, también, eh, digamos, puede ser que un liderazgo acuerdista termine siendo un liderazgo débil. Lo que no quieren son líderes débiles, no. Me parece que es un poco lo que deja como, a ver, como memoria la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, no. Independientemente claro. de la evaluación que haga cada uno de su gestión existe la idea de que hay muchas cosas que no ha podido hacer producto de la debilidad política ¿no? que, que tiene de, de origen, y creo que eso la sociedad lo tiene registrado y no quiere que, que repetir esa experiencia, por decirlo de alguna manera. Facundo, eh, sí, a ver, esto es una, una pregunta al, al analista fuera, del, fuera de, de, de, del informe del que estamos hablando, Digo, es lo que de alguna manera le reprocha Patricia Bullrich a, a la Larreta, al jefe de gobierno, que lo trata de tibio. ¿Daría la sensación que eh, el votante hoy eh, está más eh, de acuerdo o más en sintonía con los extremos, digo, independientemente del partido que sea? No necesariamente. Bien. No necesariamente. Sí daría la, la sensación que están, digamos hay una expectativa de que el gobierno que asuma eventualmente el 10 de diciembre sea un gobierno decidido a encarar una agenda de resolución de un problema que la Argentina no puede resolver ya hace más de una década que ese problema inflacionario, ¿no? Sí. Entonces, me parece que la, la Argentina o la sociedad argentina está esperando eso, ¿no? hay eh, me parece que se ha instalado una idea de que ninguno de los gobiernos, ni el de Alberto Fernández, ni el de Mauricio Macri, ni el segundo, sobre todo, gobierno de Cristina, pudieron resolver ese problema, lo fueron dejando que se acumule peligrosamente. Bueno, ahora llegó a niveles eh, demasiado altos. y Creo que la sociedad está como cansada de eso y tiene la expectativa de que el gobierno que venga no sea diletante la resolución de ese problema, ¿no? Que agarre el toro bien. por las astas y lleve adelante un plan de estabilización. Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer? No creo que a la sociedad le preocupe tanto cómo lo haga, sino que lo haga. Bien, Entonces, bien, clarísimo. No creo que, que, que le preocupe si lo hace por decreto de necesidad de urgencia o lo hace por una ley del Congreso. Bien. Quiere, cree que, quiere que ese tema sea resuelto. Entonces es el líder que pueda transmitirle a la sociedad que está dispuesto a hacer eso, que tiene la voluntad política de encarar esa tarea, que tiene equipo, que tiene antecedentes como para poder resolver esa cuestión, me parece que es el que más chance tiene de ser votado. ¿no? Bien, estamos hablando con Facundo Nehamskis, analista político y director de La Consultora Opina, agradeciéndote el tiempo, te prometo que te hago la última. Digo, el, el estudio arrojó algún resultado sobre... Digamos, ¿a qué partido político voy a votar independientemente de quién sea el candidato? ¿Se entiende? Digo, eh, bueno, yo voy a votar al frente de todos, no importa si es... No, yo eh... La primera pregunta que hacemos, Sergio. Bien. La primera pregunta que nos preguntamos a la gente antes de preguntar es para ver el valor de las marcas políticas. Bien. Y para ver qué identidad política tiene la gente hoy en su cabeza, ¿no? Sí. Y ahí te arrojo una situación, ahí es donde más apretado se ve el resultado electoral, ¿no? Bien, ¿y Porque qué se cómo, se cómo se son, se son, son esos se... números? y 27, 27, 24 si no ah, recuerdo bien no tengo tenido eso pero eso eso después cuando aparecen los candidatos ahí aparece una distancia más grande en favor de Puntos pro y cambio después de frente a todo y recién tercer lugar Javier Milei pero cuando uno mide por marcas eh, aparecen las tres muy juntas no entonces bueno hay que ver después qué termina predominando probablemente puede ser que haya gente que vote al peronismo o a juntos por el cambio si vas determinado candidato daría la sensación que en el caso de mi ley digamos ahí no hay diferencias entre la marca y el candidato porque todavía no no hay competencia interna como para para que haya diferencias en ese plano ¿no? Bien, Facundo, siempre es un placer hablar con vos, la claridad conceptual, los números, te agradecemos muchísimo la comunicación con Voto 2023 y te vamos a seguir llamando porque la verdad que disfrutamos mucho de tu análisis. Te agradezco no, a ustedes el llamado y a, y a tu disposición siempre para, para echarle la conversación. Dale, muchísimas gracias, hablamos con Facundo Nehamjis, él es analista político y director de la consultora Opina Argentina.